Bienvenidos a la segunda jornada del congreso La educación y sus desafíos en el desarrollo humano celebrando el bicentenario de la independencia de Panamá de España. Eh, en esta oportunidad vamos a presentar Gracias. entonces persona muy importante en nuestro país a la escritora Rosemary Tapia. Ella eh, nos va a presentar en el día de hoy eh, eh, los elementos de la novela. La profesor, eh, la escritora eh, Rosemary Tapia eh, tiene eh, una creación literaria, eh, mercadeo editorial, uso de redes sociales, creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, eh, ha creado 366 círculos de lectura presenciales y uno virtuales con 4.532 miembros. Buenas noches, eh, Rosemary, en esta noche eh, pues le damos la bienvenida y las pantallas son suyas. Buenas noches. Yo veo cómo los lectores siempre anhelan escribir y yo quiero motivarlos hoy a que ustedes escriban. La referencia de, mí, de mi charla es Vida de Compromiso, la novela que yo le hice a mi madre, educadora por 30 años, porque dos años tuvo que trabajar de más porque en esos dos años no hubo jubilación ella fue maestra de primer grado casi toda su vida los dos últimos años le dieron segundo grado pero ella amaba ser maestra de primer grado para que ustedes tengan una idea ella en su escritorio tenía una cita de José Ingeniero que decía el maestro que no cumple con el sagrado deber de enseñar le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir. La sociedad confía su porvenir a los educadores. Ella trabajaba doble jornada y en las noches, en las tardecitas, se llevaba a los niños de lento aprendizaje. Y decía que cada niño tenía su forma de aprender, que había que encontrarla. Tenía niños de 11 años, 12 años en primer grado, seis niños se los llevaba a la casa, y cada hijo era tutor para ella también compartir con sus hijos. Yo fui tutora a los siete años, y es una de las experiencias inolvidables en mi vida, cuando nosotros vimos que esos niños aprendieron a, a leer, a escribir, a sacar cuenta, que la moneda, que la solidaridad era la moneda con la cual pagamos el derecho. En esta de estar vivos, que todo el que sirve paga el precio de la vida, el que no sirve a los demás, ella decía contundentemente, no sirve para nada. Entonces, esa misión de servicio no las inculcó ella desde niño. Yo me acuerdo llevándole la mano a Roberto, el niño de 12 años, para que tengan una idea, ese niño después administró la farmacia de su padre miren lo que puede hacer el compromiso de un educador por eso la novela se llama vida de compromiso yo quiero hablar de los elementos de una novela porque cuánta vivencia se pierde en una familia y por qué ustedes no hacer una investigación y contar la historia de su familia miren al principio ustedes se van a sentir abrumados pero a medida de que la historia se va desarrollando, pueden escoger otro tema también. Pero yo recuerdo las palabras de Hemingway que decía, escribe sobre tu patio interno. Una vez que ustedes cuentan una historia autobiográfica, ustedes se sienten con la capacitación para seguir adelante. Pueden formarse en talleres de creación literaria pero también pueden autoformarse porque hay muchos libros de creación literaria. Yo opté por la segunda opción. Yo compré los libros de creación literaria y aprendí por mi cuenta y he tenido éxito. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener claro cuando van a escribir? Lo primero, la expresión tiene que ser clara. El que escribe claro tiene lectores el que escribe oscuro comentarista. Yo cerré el libro, me dio pereza, no entendí nada. De ¿Quieren tener lectores? Escriban, claro. Lo esencial también es seleccionar el tema. Yo me acuerdo que en vida de compromiso digo, yo quiero una semblanza de mi madre. Y cuando le hablo al editor literario que yo quería hacer una estructura de diálogo, porque cuando ella vivía, yo llegaba del trabajo, cenábamos y nos sentábamos uno frente a otro y conversábamos. Yo quería esa estructura. Recuerdo que a la derecha había una silla. Yo quería que en esa silla estuviera el lector y que sintiera las emociones que yo iba a contar. Miren, contar una historia puede ser hasta fácil pero contar un evento, contar las experiencias de un ser que usted amó entrañablemente y ya no está, es mojar la pluma con la, con la sangre del corazón para escribir. Yo recuerdo que el, el, el editor me dijo, pero un diálogo con una persona que no está, y yo le dije, sí está, yo estoy aquí en esta vida y ella está del otro lado, y el puente de comunicación es el amor, voy a hacerlo de esa manera, él dijo aprobado, y ustedes que algunos han leído la novela, se dan cuenta cómo se, ella a veces cuenta, a veces yo le cuento, y entre relato y relato, se va configurando un universo, uno de los pasajes más impresionantes, es cuando naufraga el barco, la unión donde iba su madre, y yo hice la investigación, hay que hacer investigación habían varias revistas ya habían personajes vivos todavía que los entrevisté y yo coloco al lector en el naufragio yo recuerdo que yo le di a una novela a una amiga mía y yo le pregunté ¿tú te sentiste en el naufragio de la Unión? Ya ella me contestó, yo me sentí en el naufragio del Titanic yo creía que me moría en ese momento eso es cuando el escritor te coloca en la escena narrada. Después que escoges el tema, los subtemas, haces la investigación, escoges el narrador. El narrador no es el escritor, aunque cuente en primera persona. El narrador, como los personajes se construyen de palabras, pero tienen que ser verosímil, que tú te creas la historia y cuando es ficción, también tienes que creer la historia aunque nunca haya pasado yo en mis novelas políticas creé ficción que meses después pasó y mucha gente me decía ¿por qué no me muestras tu bola de cristal? yo le decía la tengo en la casa, bueno y así se van desarrollando, ustedes van desarrollando el personaje, miren los personajes yo les hago las características físicas, una mujer alta, trigueña, guapa de cabello largo o oh, color miel me imagino a la persona aunque no la describa le pregunto el nombre el primer nombre que se me llega cuando no es autobiográfica ese es el nombre del personaje pero yo también le pongo fecha de nacimiento ustedes dirán por qué en mi juventud me encantaba la astrología y sé todos los atributos dependiendo del signo y por el zodiacal, por eso que mis personajes no se parecen. Miren, hay personas que ustedes ven los personajes, todos se parecen al escritor, aunque sean hombre o mujer. Eso a mí me da pereza y a los jóvenes peor. Entonces, después que van formando los personajes, ustedes van a los episodios de acción. Ustedes dicen, pasa esto. vamos enumerando naufragio de la unión, la vida familiar, cuando se casa la persona. Cuando se enferma, cuál es el trato con su familia, con sus estudiantes. Ustedes van desarrollando los episodios. El escritor tiene que tener algo en cuenta. El lector lo perdona todo, menos que lo aburra. Por eso tiene que tener ritmo la narración. Usted, si va a describir algo en 10 páginas, y lo puede hacer en un párrafo, hágalo en un párrafo, eso se llama economía del lenguaje, porque no hay nada que deteste más cuando uno comienza, bueno, Ken Follett y Julia Navarro lo pueden hacer, porque son famosos, pero cuando usted come, comienza, ya hace si un bloque así, no lo lee, tal vez su mamá lo lea, más nadie, entonces hay que tener ciertas, ciertas, Fundamentos para hacer una novela. También el escenario. Yo me acuerdo que una vez una amiga me dio una novela y ella describe un cuchillo. Era una belleza el cuchillo. Y yo digo, cuando seguí leyendo, digo, y este cuchillo es que yo vi ese cuchillo y me gustó. Digo, no puedes describir un cuchillo a menos que se le entierre a alguien. Porque la descripción tiene que estar al servicio de la narración. Si sacan un revólver, tienen que dispararlo. Así de fácil. Entonces, cuando ustedes van conociendo todos esos elementos, ustedes pueden conformar una historia. Y si comienza con una historia autobiográfica y uno de sus familiares le cuenta un cuento muy largo, ustedes tienen que abreviarlo. Y recuérdense siempre, la descripción está al servicio de la narración cuando ustedes estén expresando sus emociones no tengan temor porque cuando uno escribe por primera vez uno siempre tiene ese temor y lo va a tener toda la vida mientras escriba porque si usted tiene la gran suerte de tener éxito van a surgir muchas envidias, porque hay personas que no perdonan a aquel que da un paso y sale de la fila, y nunca le dé su texto a nadie que no le vaya a aportar, porque corre el riesgo que le corten la mano y si ven que usted tiene talento, peor, entonces solo a la persona que pueda corregirle la ortografía la sintaxis, sí, o sea, al que pueda aportar. Mientras no esté publicada, no se la den a nadie, a menos que sea un corrector. Entonces, en medida de que ustedes van avanzando, ustedes ven que la historia va tomando vida. No tengan apuro, porque llega un momento en que ustedes sienten que alguien les cuenta la historia. Ustedes hacen toda la investigación, pero eso sí tienen que escribir todo los días todos los días hay personas que dicen yo escribo cuando la inspiración me visite les tengo una mala noticia la inspiración no visita a los pagos tiene que estar investigando <tose> tiene que estar escribiendo corrigiendo, trabajando y entonces la inspiración se posa sobre su obra en una compensación al esfuerzo yo creo que deben cerrar los micrófonos para que no haya interrupciones en la grabación de esa manera cuando ustedes comienzan a leer el primer manuscrito no se angustien se va a aparecer al final pero va a cambiar en todo porque ustedes crean con el hemisferio derecho del cerebro pero corrigen con el hemisferio izquierdo mi recomendación es que no corrijan hasta el final, y tal vez lo más difícil sea el final. Hay personas que prefieren cerrar la novela, yo prefiero el final abierto, porque el, la, el género que más se parece a la vida es la novela, y la vida siempre tiene un final abierto, aunque ustedes, el personaje muera, porque deja una huella, la vida tiene un final abierto y la persona, aunque muera, deja una huella, deja el recuerdo de toda una vida en sus seres queridos, porque siempre, siempre tus familiares te van a recordar. Por eso yo digo que la muerte es el olvido. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Y recuerden, no reprima la emoción cuando escriben porque esa es la conexión directa con el lector yo una vez le pregunté al profesor Melquiades Villarreal ¿cuándo un texto se considera literatura? y él respondió cuando tiene la capacidad de convocar emociones eso, nunca le tengan miedo a convocar emociones y tampoco le tengan miedo a la opinión de los demás porque al final si usted está conforme con su manuscrito estoy segura que va a encontrar lectores va a encontrar lectores y no solo lectores cuando un lector le gusta una novela usted encuentra un promotor que va a decir yo leí esta novela me encantó miren en mi página web www.rosetapia.com yo tengo un segmento que dice tutoriales, están los libros que yo leí, que usted los puede comprar en Amazon, baja la aplicación y los lee hasta en el teléfono si no tiene tableta, y no son caros, ninguno le cuesta más de 7 dólares. Entonces de esa manera usted se va autoformando y usted cada vez se siente más seguro, más seguro escribiendo. Y si nosotros encontramos alguien en la familia que se encargue de contar la historia familiar, miren, después se mueren los mayores y la historia se pierde. Y entonces busquen orientación, miren, ustedes ponen cursos en creación literaria y encuentran unos módicos, encuentran libros a muy bajo precio, inclusive encuentran información gratuita en el internet. Entonces yo sí quise darle cierto esbozo y sobre todo sobre todo motivarlos a que lean y escriban. Y ustedes dirán, "Pero es que yo yo no soy escritora." Nadie que comience es escritor. Cuando usted escribe su primer libro, su primer libro y encuentra un lector, usted es escritor. A mí me dice, ah, que no es buen escritor, porque la gente es así, descalifica. Yo le dije, si tiene lectores, es, es, es escritor. Y hay que preguntarle al lector si le gustó o no, o no a ti, que te sientes amenazado. Y yo soy así, de tajante. Porque saben que la envidia no es que quieran lo que ustedes tienen, porque no quieren hacer el trabajo para tener lo que ustedes tienen, sino quieren que usted no tenga lo que se ha ganado con el esfuerzo. Ese es, y no permita que nadie lo desanime hay personas que son especialistas en destruir los sueños de las otras personas no lo permita, porque la diferencia entre sueño y proyecto es la realidad cuando ustedes tienen ya el libro configurado revisado llévenselo a un editor literario hay varios aquí pero si es para la familia, porque lo revise ustedes mismos que son profesores, maestros, es suficiente. Pero ya si van a llevarlo a un editorial, aunque es difícil, el editorial se interesa en escritores que ellos saben que tienen el éxito garantizado porque es un negocio. Pero cuando usted comienza a publicar y comienzan a interesarse los lectores, tengan la seguridad que el editorial va a mirar para dónde está usted. Bueno, yo quiero ahora a que, a que vengan las preguntas y si yo logro que de todo el grupo que están ustedes, cinco, escriban la historia familiar o temas, miren, el tema siempre es válido, solo hay que manejarlo bien. Así es que adelante, vamos a ver las preguntas. Aquí me hacen una pregunta, ¿el escritor nace o se hace? Las dos cosas, nace y se hace. Hay personas tan perseverantes que dicen no nació no por escritora y después usted ve el éxito que tuvieron. Porque tuvo disciplina, tuvo determinación, tuvo valor y comenzó a capacitarse. Ustedes se darán cuenta que somos narradores por excelencia. Usted va al supermercado, le pasa algo y usted cuando lo cuenta, lo cuenta de manera elocuente. Todo el mundo queda atrapado en el relato. Somos narradores por naturalezas, sobre todo nosotros los panameños. Y no es que seamos cuenteros, somos narradores. Adelante aquí. Ok, tenemos otra pregunta. Aquí Niurka Castillo nos dice, ¿qué consejo puede usted brindar a los nuevos escritores acerca de las técnicas para concluir las historias de una novela de tal forma que impacten a la audiencia lectora? Mire, vertientes. usted puede tomar talleres literarios el Ministerio de Cultura da talleres en diferentes géneros todos muy buenos a precios módicos, usted puede buscar libros de creación literaria dependiendo del género que usted vaya a desarrollar y usted va aprendiendo las, todas las técnicas usted ni se da cuenta cuando, se da, cuando hace el relato y dice, ya yo sé esta esta y esta otra Técnica. Los personajes es bien importante que haya personajes redondos, que sean personajes verosímiles, que sean personajes que usted dice, ay, se me parece a mi vecina, esa es ella. Ahí es un buen personaje, un personaje bien creado. Miren, yo creo que hay algo muy importante que es el, los inicios de la novela. Mire, el inicio de la novela aquí está a... en vida de compromiso comienza con un diálogo aquí dice escribiré tu historia madre no las contaste en fragmentos espero hacer un buen trabajo no será fácil narrar la vida de una mujer maravillosa Quiero discernir en ti al ser humano perdurable, expresar esa vibración de eternidad imputable que nos dejan las personas que nos influyen. Agenda para el desastre, este es fuerte, es de un político, dice, no fue por miedo que recibía ese miserable, hasta el momento... No he encontrado un solo hombre que me inspire ese porque sentimiento. Porque no me... Lo hice por simple curiosidad, pues atreverse a extorsionar al presidente electo es una no osadía. Aquí hay otro, y con esta concluyo. Dice: aquí están mujeres en fuga. Por primera vez, Rebeca sintió el olor de la ira, era similar al de la pólvora. El sudor empapaba su rostro impidiéndole ver con claridad, mientras un fuerte dolor de cabeza acrecentaba su angustia. Ustedes se dan cuenta allí, inmediatamente, cómo inicia, cómo inicia y cómo cómo inicia la novela con impacto y la de Roberto, por qué atrapó a los niños en riesgo social, porque habla el protagonista, el delincuente, que le pone una nueve milímetros en la cabeza, cuando iba a saltar a Luis Carlos y le dice, quieto man, si respiras te muere, era un asalto, y antes dice, la escritora hablando como maleante, esta es mi novela, y ahí yo los atrapo, si el inicio no atrapa, es muy difícil, que continúen leyendo la novela. ¿Alguna otra pregunta? Correcto. Eh, de Igual de Castillo le consulta, ¿cuál es la mejor manera de publicar un libro por primera vez en nuestro país? Bueno. Y tenemos otra preguntita más. Para publicar yo les recomiendo que no gasten mucho dinero. El, el que comienza con el primer libro, aquí no hay editoriales que se interesen. Ya cuando tú has vendido, miren, yo tuve 11 años y yo vendía bastante. Y no, que no, que yo no sé qué. Después cuando vieron que mis libros salían en primeros lugares y los de ellos no, entonces miraron por dónde estaba yo. Es muy difícil. Pero la mejor forma es que ustedes lo publiquen en Amazon, formato papel y digital. Yo puedo orientarlos. Y los, el formato papel ustedes lo pueden comprar a precio de autor y pueden ir pidiendo 30 libros, 40. En la tableta, los jóvenes y las personas que leen el teléfono lo bajan de inmediato. Formato papel y digital. Cuando usted ve que usted está vendiendo en un mes más de 100 libros, entonces usted puede ir a una imprenta para que le hagan mil libros. Y de ahí dos mil, mil y va creciendo. Yo tengo todas las instrucciones de cómo se publica en Amazon y las puedo compartir con ustedes con videos que he hecho para ayudar al escritor que inicia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería la... Tenemos aquí... Ajá. ¿Qué consejo usted puede brindar a los escritores acerca de las técnicas para poder concluir una novela de tal forma que a lo que es la audiencia miren, tienen que leer si ustedes quieren escribir novelas tienen que leer muchas novelas y entonces tienen que ver la novela que les gustó, qué final tenía no es para copiárselo es para ver la estrategia que buscó el escritor miren, yo siempre pido el, el final en meditación yo me acuerdo en la noche no dura para siempre yo tenía un final y yo soñé con el final de la, de la novela, y yo lo cambié, porque todavía no había sido publicado, y ese final usted queda con el libro, así que se le cae el libro, entonces lean novelas, si ustedes van a escribir novelas, al leer por lo menos una novela semanal, en los tiempos, traten de que sean novelas breves, para que no sean esos librones, así que van a durar dos meses en leerlo, ¿no? entonces ustedes vean cómo, fue cerrando que no quede en cabo suelto ¿cómo fue cerrando? aunque el final sea abierto, está abierto el lector participa y dice pasó esto el otro lector dice pasó el otro y usted comienza a crear con el escritor adelante la próxima miren no se pueden saltar el escalón de leer para escribir porque cuando ustedes leen novelas, la estructura de la novela se va insertando en su mente y ustedes ni se dan cuenta, comienzan a usar técnicas, comienzan a configurar muy bien los diálogos, comienzan a formar los personajes. Entonces, lo ayuda mucho la lectura. Ok, eh, aquí la profesora Blanca Badán nos dice, ¿cómo hace usted para separar un personaje real del personaje de la novela? Mire, en una novela... Tenemos una pregunta de María Montero. Sí. María Montero. voy a contestar primero la de la próxima. María Montero... Más. Aunque la, el personaje sea real, la novela está construida por palabras. Entonces tiene que buscar las palabras adecuadas para configurarlo. Y esa es la clave de que la novela tenga verosimilitud. La otra pregunta... Eh, yo creo que me preguntaron algo sobre la cárcel del temor. Esa novela es violencia doméstica. Esa novela es la violencia doméstica que no deja cicatrices en la piel porque es maltrato psicológico, las deja en el alma. Y esa es una novela que ha causado un, un impacto, un golpe muy fuerte. Sí, es que había alguien más estaba haciendo una pregunta. Una pregunta, sí, Pero... la la de la aquí... cárcel, yo la contesté, la de la cárcel del temor. Aquí me dicen, eh, ¿cuál es la novela que yo he leído que más impacto me ha causado? Una de Julia Navarro, Dispara que yo ya estoy muerto. Se la recomiendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí eh, quería que les explicara algo, eh, algo más sobre, en, en orden, cuáles serían entonces los elementos importantes para iniciar Miren, una novela. El primero, el tema. El tema de la novela. Tú dices, yo quiero escribir sobre el bullying. Yo escribí una novela sobre el bullying. Tiene que hacer investigación y entrevista. Entonces tú vas poniendo los otros subtemas. El subtema de la novela Un grito desde el silencio es la violencia doméstica. Y hay otro subtema. Después la estructura. ¿Cómo tú vas a estructurar? Si vas a estructurar en capítulos, ¿cómo vas a armar, a entramar la novela? Otro, los diálogos son importantes. Que el diálogo sea muy medido, que no sea ese diálogo que tú me dijiste que él le contestó, que me respondió, que entonces me dijo, porque entonces la novela parece como un bochinche largo. Ahí hay que cuidarse mucho de eso. Entonces están los personajes que tienen que estar con ficha, desde lo físico hasta su carácter. Después están los episodios. En una novela tiene que haber acción, si no nadie los va a leer. Miren en la novela de Tuti, asalto al cajero, matan a Susana, eh, hieren a Luis Carlos, esos son los episodios que ustedes tienen que desarrollar. Miren, en la novela de Roberto, yo no tenía que Roberto, que Tuti moría, y cuando yo puse mataron a Tuti, yo le di respiración artificial de todo, no puede ser. Después me di cuenta que era el mensaje, el crimen no para. Prefiero que muera el personaje y se saque el chico del barrio y no se meta la pandilla. Entonces, bien, ustedes se dan cuenta cuando van desarrollando la novela, entonces después de los diálogos y todo eso, ir configurando el final para que no sea abrupto. Ustedes van cerrando todos los cabos sueltos hasta que el final se desliza. Okay, Mariano Montero. Marian Montero le consulta, ¿qué libro recomendaría usted como número uno para autoformarse en la creación literaria? El que yo recomiendo en los tutoriales que yo hago, que yo tengo en la página web, es escriba claro. Eso para mí, miren, eso es lo que da lectores. Hay personas que les gusta hacer alarde de todas las palabras más sofisticadas que pueden encontrar y el lector para el diccionario, para buscarla en Google yo no quiero llegar al diccionario de mis lectores yo quiero llegar directo a su corazón y esa es la clave de mi éxito primero escribir claro, yo tengo 33 videos hasta tengo un video de mercadeo editorial para que una vez que tengan el libro sepan cómo mercadearlo busquen www.rosetapia.com tutoriales o si no en el en YouTube en mi canal de YouTube se suscriben le dan clic a la campanita y yo tengo una lista de reproducción que dice tutoriales y van en orden se van abajo el primero es escribir claro y van subiendo y toda la semana ven uno o dos y yo les doy bastantes ideas ahí porque en una sola en un solo conferencia, no puedo todo lo que yo aprendí y yo sigo aprendiendo porque mientras yo respire seguiré aprendiendo porque quiero ser mejor mejor y mejor y hacerlo lo mejor posible ¿vas a tener crítica? siempre la vas a tener porque hay gente que no soporta que otro triunfe yo, ese es el precio que hay que pagar el precio del éxito es la envidia y hay que pagarlo con la mejor de las sonrisas pero ubicando a esa persona para que corrija su actitud en la de León eh, le pregunta eh, ella quiere saber cuántos protagonistas pueden haber en una novela dos protagonistas tres protagonistas hasta 40 protagonistas en la continuación de Roberto por el buen camino que se llama 20 años después yo perdí la cuenta de los protagonistas porque la mamá de Tuti recuerden que tenía ocho hijos y quedaron siete, y está en la vida de hecho está la vida de, Luis, de de María Cristina, Luis Carlos, Enrique, el esposo, cuando ustedes comienzan, una, es una novela coral con muchísimos personajes, en la burbuja invisible, ustedes al principio dicen, el niño de 12 años que cuenta la historia, en un inicio es el personaje principal, y se dan cuenta que cuando se cuenta la vida de una familia, todos sus miembros son importantes, te vas de uno a otro... Y eso se aprende a medida que ejerces el oficio de escribir. Ok, aquí hay otra pregunta muy interesante. Carlos Morales pregunta: ¿Usted tiene texto que se le puedan leer a niños de 5 a 10 años? ¿Cuáles sí. recomienda si tiene de su autoría? Travesías mágicas. Niña Bella. Los Ángeles del Olvido. Un grito desde el silencio y el arco iris sobre el pantano. Miren, los niños de Travesías Mágicas, cuando la comenzaron a leer, tenían seis años, desde el primer grado, había un niño en una feria, mi segunda feria que yo fui, que me dice, Travesías Mágicas me gustó más que Harry Potter, el mejor piropo de la feria, y él me llevaba a todas las mamás que tenían hijos de la mano, y dice, esta novela es maravillosa. Los niños son encantadores Miren, los niños de San José de Bernardino En Arraiján Vienen conmigo desde tercer grado Voy a repetirlas Travesías mágicas Niña bella El arco iris sobre el pantano Un grito desde el silencio Los ángeles del olvido Y hasta a mí se me olvidó la otra Pero hay otra Pero miren, en mi página web Está el catálogo y atrás del catálogo están los niveles pero yo les dije a las maestras que desde tercer grado ustedes vayan a mi canal de youtube yo todos los sábados a las 3 de la tarde primer sábado del mes una vez al mes bueno ahora les voy a dar vacaciones en marzo yo me reúno con mis lectores y ustedes no tienen idea las preguntas tan inteligentes ¿Qué hacen los niños lectores? ¿Por qué? Porque ya vienen desde años conmigo. Yo le leía a Raulito Travesías Mágicas, yo se la hice a mi sobrino de cinco años, me dijo, Memi, hazme una novela donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Yo se la leí cuando él tenía cinco años y cuando él tenía seis años medio que leía un poquito. Yo le leía tres páginas, él me leía uno y al final consultan, ¿qué opina usted sobre los concursos nacionales de literatura? Bueno, son buenos, te voy a decir por qué son buenos, porque le ayudan al escritor a organizar su texto. Aunque lo ganes o no lo ganes, ya tienes tu texto organizado. Por otra parte, si te lo ganas, te lo publican. Y cuando te devuelven el texto, te hacen unas recomendaciones, el jurado. Todo eso es aprendizaje. Yo participé con mi primera novela, Caminos y Encuentro, me gané una, una mención de honor. Les gustó al jurado, al jurado de Guatemala quedó impresionado con la novela. Y Es una novela autobiográfica de la época de la represión a un grupo de mujeres civilistas en Chitré. Se llama Caminos y Encuentro entonces te ayuda a organizar el texto a veces tiene suerte, a veces no recuérdense que es, por mucha técnica que ustedes usan siempre al final priva, es subjetiva, la que más les guste a los jurados ellos tienen mucha capacitación, mucha capacidad todo lo que ustedes, pero priva el gusto del jurado pero bueno, hay que participar, participen Además, si no se ganan el premio, yo les digo cómo publicarla. Miren, yo tengo ya 49 personas que han publicado en Amazon con las indicaciones que yo le he dado. Miren, un joven del grupo de letras de fuego, Josué Lamboglia, me dijo que había publicado, y yo bajé el libro, quedé impresionada. ¿Qué libro de relatos más bien contado? Digo, nación escritora. Excelentes relatos. Y yo, muchos son autobiográficos, pero no los notas. Es, esa es la habilidad del lector. Imagínense que en Travesías Mágicas yo hago un viaje al pasado con Raulito para que conozca a su abuelo cuando tenía la misma edad. Y una secretaria de mi hermano Juan Carlos le dijo, ellos viajaron al pasado. Y dice, pero por favor, dice, no se lo dijeron a usted para que no se disgustara, pero su hermana y Raulito viajaron cuando su papá tenía cinco años. Eso se llama verosimilitud. La persona se lo cree. Adelante. Y Cirilo Sandoval pregunta, ¿qué, eh, ¿qué le inspiró a escribir Roberto por el buen camino? Yo llegaba a la casa. Presencio la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le había pagado la carrera. En ese tiempo era un dólar. Y el señor tenía una llave inglesa y lo iba a golpear. Yo, señor, yo, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer? Dice, no me pagó la carrera. Digo, ¿cuánto es? Dice, un dólar. Él creía que yo se le iba a pagar, yo quería que tomara conciencia. Yo le dije, un dólar vale la vida del chico, un dólar vale su libertad, porque yo declaro en contra suya dice no señora, baja la mano y dice gracias, ¿saben lo que dice el delincuente juvenil? la cocotúa me salvó el bille, le salvé la vida y no se dio cuenta yo subí inmediatamente y puse Roberto por el buen camino, ¿por qué el título? yo quería que esos chicos que desviaron el camino tuvieran la certeza de que podían retomar el buen camino y ser hombres o mujeres de bien, para darle la visión de que tienen una segunda oportunidad. Así de así fue, un, un, eso es lo que crea una temática, algo que te golpea, que te duele, que te oprime, y que tú sabes que tienes que comunicarlo. La profesora Denise Guerra nos comparte que dice que le gusta mucho Ángel al Olvido, porque es una voz de esperanza para el futuro. ¿En qué momento se inspira más usted? Ay, pero ese de Los Ángeles del Olvido, miren, en Los Ángeles del Olvido, un hombre que tenía mucho dinero, pero no regresó más a su, a su pueblo, no compartía, le da un infarto y dobla las rodillas y va al pueblo y se encuentra con un niño de campo, con una tristeza, y letrado el niño y se siente responsable de la suerte de ese niño. Y comienza, comienza a solucionar los problemas. Y al final de la novela hace una reflexión. una reflexión. Dice: Buscaba a Dios y no lo encontraba. Buscaba a mi alma y se me escapaba. Buscaba al prójimo y estaba ausente. Encontré a Manuelito, que le decía mongutito, y encontré a Dios encontré a mi alma y encontré al prójimo es una novela hermosísima y hay un personaje secundario que los va a cautivar Jairo representa el amor incondicional un niño que no deja vacíos porque los dos tenían leucemia y un niño Jairo muere pero no deja vacío en su madre ad adoptiva porque lo deja lleno de amor es una novela hermosa la pregunta que venía colaterada a Los Ángeles del Olvido es que es una novela hermosa, que cuando ustedes la vean, la lean, se van a sentir muy identificados, sobre todo los que somos del interior. Consulta Lucy Guevara. Dice Lucy Guevara que qué consejos puede usted dar a un mal lector. Ah, yo le tengo el mejor de los conceptos. En 21 días puedes adquirir el hábito de la lectura. Tú vas asignar una hora, vamos a suponer las 7 de la noche, que ya has cenado y todo, y vas a obligarte a leer por 20 minutos, pero escoge un libro que te atrape, no un plomo como dicen los muchachos, porque entonces lo suelta, y tú obligate a leer 20 minutos, si te atrapó el escritor o la escritora y quieres continuar, qué bueno, por 21 días, y yo te aseguro que el día 22 no puedes acostarte si no has leído ya yo he hecho la prueba con varias personas que le he dicho en conversatorio y se han encontrado conmigo y dijo soy lector, yo tengo un lema, soy lector y tú es un desafío para los muchachos, ustedes saben que ellos son de retos, yo yo soy lectora y tú esa es la forma ¿cuántos libros debe de leer un docente en el día de hoy? al mes Sí, miren, yo les voy a decir, yo estoy entrenada, yo no soy un parámetro, porque yo estoy entrenada como lector experto. La gente dice lectura rápido, te dan todas las herramientas para leer rápido. Pero yo tengo mi correo y mi teléfono, se lo doy a todo el mundo, 6980-7972. Yo les puedo mandar esos ejercicios para que los ojos los desplacen con realidad, con rapidez, ni tan siquiera se apuran y cada día van leyendo 300 por minuto, 400 palabras por minuto y así leen mucho más rápido. Yo como soy lectora experta, yo me leo más de 100 libros al año, pero yo pienso que una persona con que se lea un libro semanal, y al principio no cojan los plomos, yo me estoy le yo me acabo de leer un libro de 1100 páginas, pero... Cuando uno va empezando, que va a adquirir ese hábito, con uno semanal está muy bien. Se va a leer 48 libros al año o 52 libros al año. Exacto, excelente. Preguntan, ¿cuántos libros cree usted que se le debe leer a un niño entre 4 y 5 años durante el día? Si son cuentos chiquitos, ellos lo piden. Miren, yo le voy a decir mi experiencia con Raulito. Raulito, a partir de los cuatro años, ya no quería esos cuentos chiquitos. Y un día me llegó con la Biblia. Y a mí me da por leerle el libro de José en el desierto, como él lo llamaba. Yo no sé cuántas veces se lo leí. A él le gustaba el naufragio. Mi hermano decía, ¡ay, me lo vas! va a ser cura decía mi hermano porque él mismo cargaba la Biblia decía el naufragio pero el que más le gustaba era José en el desierto ellos van pidiendo libro de aventura libro de esto lo que el niño quiera leer miren yo me recuerdo que yo a los 10 años leía los libros de mi papá por eso soy escritora mi mamá no quería maestra de primer grado yo leyendo los miserables y crimen y castigo y dicen ay ya matan a una anciana con un hacha mi mamá decía si lo entiende lo puede leer esa apertura me hizo a mi y mi profesor de español Roberto Carrizo que me hizo amar el Quijote yo creo que gracias a él él fue la luz ha sido y es la luz que ilumina mi camino literario el profesor Roberto Carrizo mi profesor de tercer año de español que me hizo amar la literatura aquí me preguntan sobre los audiolibros yo, yo los acepto ¿sabes por qué? porque a veces uno está muy cansado y usted sabe el gusto que es uno sentarse, poner así sí. el Kindle, el Kindle tiene una aplicación que tú la haces clic, sin acento de ninguna clase, te va leyendo el libro cuando tú estás cansado cierras los ojos y te transportas a ese mundo mágico que te cuentan los libros estoy de acuerdo hacen la consulta sí. sobre la novela El Bullying, escrito por usted ¿dónde lo pueden encontrar? en Gran Morrison el Dorado Vía España y Los Pueblos también pueden encontrarlo en los machetazos y en Las Arrochas en River Smith ellos piden menos, un poco menos y a veces se agotan pero donde lo van a encontrar de seguro es en Gran Mórricon, porque si distribuidora Lewis es mi editorial y hay bastante hay muchísimos de esos libros y ese libro les voy a decir cómo surge había un colegial estacionado, yo iba por la Benetton y tres mayullones pegándole al más pequeño. Yo puse orden desde la acera, cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la sala. El niño se levanta con freno, delgadito, se arregla los anteojos que los tenía todos virados y me hace así. Me partió el corazón. Digo, yo tengo que escribir sobre este libro. Ya hago investigaciones y un testimonio de un niño es muy triste porque lo maltrataban en la casa, el papá, y lo maltrataban en la escuela. José Cedeño hace la pregunta, ¿cuál ha sido su último libro escrito? Mi último libro se llama La burbuja invisible. La presenté en agosto en la feria, y ustedes pensarán, la escribió en pandemia. No, la escribí en el 2017 premonición por supuesto que sí y en esa misma fecha mi sobrino Kevin Reimer hizo la portada y ustedes dicen la hizo el año pasado o este año pero es la burbuja económica la burbuja, mire nosotros a veces no tomamos las mejores decisiones no hacemos un discernimiento espiritual nos endeudamos tomamos mal y vamos creando burbujas materiales espirituales y las malas decisiones la van anchando hasta que nos explotan con terribles consecuencias. ¿Qué puede evitarlo? La prudencia. Tengamos prudencia y verán cómo todas esas burbujas van desapareciendo. Es la, pero en esa novela yo motivo la lectura del Quijote, porque es un, la soledad del niño genio. Como un niño de 12 años que se siente solo porque tiene un nivel de inteligencia superior y los compañeros lo van rechazando y como la abuelita adoptiva, a través de una dramatización del Quijote, lo incluye. Esa novela está recomendada desde primaria, desde sí, quinto grado cuarto quinto grado en adelante. Nosotros hacemos que los niños en primaria lean, cuando llegan a secundaria ya tienen comprensión lectora y les va a ir mucho mejor en la escuela. Mujeres, hijo. Hay una de mujeres en fuga Mujeres en fuga Adicciones no tóxicas Los casinos, la compra compulsiva Y la adicción afectiva Yo leí muchos ensayos Sobre adicciones Y e hice entrevista A más de 16 mujeres Había una mujer que el esposo La maltrataba, ese era un desastre Y Ella decía que era el aire Que ella respiraba se habían dejado. Y yo pensé que se habían dejado la semana anterior y tenían 12 años de dejado y todavía era el aire que ella respiraba. Yo le dije, qué pereza. ¿De qué estamos hablando? Esa es una adicción afectiva. Aquí una estudiante pregunta si algunos de sus libros eh, han hecho alguna película de alguno de sus libros. Bueno, si ella estudia cine, yo estoy abierta. Miren, iban a hacer de Mujeres en Fuga, casualmente Hicieron el guión y todo. Habían unos fondos y después los fondos fueron reasignados para otros proyectos. Pero el señor tenía inclusive el, el guión, excelente el guión, era fiel a mi novela. Así que yo estoy abierto. Ustedes se dan cuenta que ustedes comienzan a leer una novela mía y ustedes se imaginan una película, porque tengo la técnica cinematográfica, porque yo creo que en Panamá tarde o temprano el cine va a explotar. Yo no pienso que vengan de Hollywood a buscarme. Yo quiero un buen cineasta de Panamá que haga una película y esa película se gane un concurso. Buscan a Panamá. Muchas gracias, muchas gracias, licenciada. Rosemary Tapia por su excelente presentación aquí me dice sería de decir... interesante regalar los libros de escuela para incentivar la lectura el Ministerio de Educación tiene un proyecto lo tiene con travesías mágicas porque ustedes saben que cuando es el editorial uno no manda en los libros, los libros son del editorial, pero yo sé por qué ellos me pidieron que yo bajara las regalías y travesías mágicas está en ese proyecto bueno. Respuestas afirmativas. Muy bueno, muy bueno saber eso. Eh, vamos a ver si hay Ay, otra. Esta, esta es muy buena. Las, las novelas infantiles, miren, ya los niños leen más páginas. No crean que los niños vayan a leer 30 páginas. Si usted atrapa a un niño, por favor, yo tengo un lector de 7 años que se leyó travesía mágica y tiene como 140 páginas. Dice, ¿cómo hiciste? Dice, yo leía 25 páginas todos los días, ponía mi separador. Ay, pero es un niño adorable. Y entonces las preguntas que ellos hacían, ¿cómo hace usted para escribir novelas maravillosas? Digo, ay, pero qué ternura de niño. A mí me encantan los conversatorios con los niños porque son muy espontáneos. Excelente. Eh, profesora Ros María Tapia, le Felicitamos y agradecemos su participación, nos ha enriquecido con sus innumerables conocimientos y como usted decía, el objetivo es podernos incentivar a escribir, decidirnos a redactar novelas y más que todo basadas en nuestras historias familiares. Así es, aquí hay una persona que su doctora está viendo... Doctora, yo para mis lectores soy Rosemary o Rose, porque los muchachos dicen Rosemary, en Chitre me decían Rosemary, estamos muy como hacia el inglés, pero el nombre es francés. Yo dije, díganme Rose, y un día un niño hizo una pregunta, dice Rose, dice la maestra, y esa confianza dice el niño, estoy autorizado. Encantadores los niños, para ustedes soy Rose. Correcto. Muy bien, Rose, excelente. Eh, finalizamos entonces con lo que es la participación de usted y toda esta gama de conocimientos que usted ha compartido con nosotros. No queda duda de que nos ha incentivado y nos ha inspirado a dar ese paso hacia lo que es el escribir. Y anote Dígame. mi teléfono, 6980-7972. Como yo digo siempre, yo estoy a la distancia de un clip, a la distancia de una llamada, a menos que esté en un conversatorio y tengan la seguridad que el WhatsApp se lo, de, se lo contesto apenas termine. Así es que yo siempre estoy a la disposición exclusiva de mis lectores. Muchísimas gracias, muchísimas bueno. gracias por compartirnos el contacto. Eh, Damos por finalizada la participación de Rosemaría Tapia. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo.